Y sobre todo que muchas veces terminan de trabajar a altas horas de madrugada, ya tienen un servicio 24 horas para traer comida o para ir a comer directamente. Esto cambia, digamos, revoluciona el mundo de la hostelería aquí en Madrid y en el resto de España, ¿no?